Residentes en el sector Jesús Nazaret de esta ciudad se quejan por el mal estado en que se encuentran sus calles. Aseguran que en días soleados son afectados por el polvo y al llover el lodo no les permite transitar. Cuando no falta bastante porque están bien malas y cuando llueve tan intransitable no puede cruzar por parte. Hay que pasar hasta el cacho, no puede pasar ni con zapatos. Está bien mala, está bien difícil. Ramón Morales, miembro de la Junta de Vecinos del Sector, critica que las autoridades le han prometido el arreglo de las vías, pero hasta la fecha la realidad sigue siendo la misma. Bueno, que el señor gobernador y el señor síndico prometieron que cuando salgan de los jardines iban a venir para acá a trabajar, ofrecieron los, los contenedores que también están, están aprobados y no han hecho nada. Entonces la, la, nosotros estamos cansados nada más de cuento, cuento, cuento. Ellos tienen días y días trabajando en los jardines, y supuestamente terminaban hace tres semanas atrás entonces lo que se ve caliche en todos lados que la gente yo creo que para para mí que lo están vendiendo porque yo he visto sencillos caliche de ese que están trabajando que y yo no veo ver las calles de aquí a este tiempo para mí van a estar arregladas Juan Cordero NTN, su noticiero regional